Hola familia, este video es para aclarar una de las reglas porque hay mucha confusión y es de mi parte, mil disculpas, porque hice el video antes de que terminara el formulario y cambiamos esta sección aquí, esta parte, que dice, para poder calificar tenemos que ser miembros desde el mes de diciembre, ser de nivel hablando pro director o ejecutivo y esta, la tercera es donde hay más confusión comprobar que estás activo en el canal a responder la pregunta de un jugador compartir noticias de Aplan o hacer preguntas sobre el juego antes del anuncio de este evento hicimos el anuncio familiar el 19 de enero hace 3 días así es que fue lo que cambiamos vean en el historial del Discord si ayudaron a un jugador si compartieron una noticia de Aplan o si hicieron preguntas sobre el juego. Cualquier pregunta, cómo se viaja, qué son los cents, qué son los tesoros, cualquier cosa, búsquenlo antes que se hizo el anuncio el 19 de enero. En el momento tenemos 19 participantes, tenemos más de 900 miembros, ojalá que participen más en estos días. Mandaré otro mensaje a todos, tal vez el lunes o el martes, para recordarles pero queríamos aclarar esta parte aquí. Así es que, mil disculpas por la confusión. Es la primera vez que hacemos un evento de este tipo y esperemos que sigamos haciendo este tipo de eventos. Ya llega la apertura de Los Ángeles en unos días. Muchísima suerte a todos. Y que tengan bonito día en el metaverso.